Llegó el momento para disfrutar de este grupo folclórico. Claro que sí. Hoy, gracias al Ministerio de Turismo, hoy vamos a, a presentar para todos ustedes esta agrupación, una agrupación Fortuita. ¿no? He tenido la oportunidad de presentarlo en diferentes partes del país. Son una estrella. Claro que sí. Muy lindísimo. Bueno, esta agrupación está dirigido por nuestro amigo, hermano. Starling las Señoras y señores, con ustedes, a nombre del Ministerio del Turismo, El Baré con crónico. СПОКОЙНАЯ <laughs> Thank <laughs> you. ДИНАМИЧНАЯ ¡Cara la verdad! la la victoria! a mara, Villa Cuanta hay muchas chicas, que parecen flores, cuanta hay chicas, que parecen flores, pero todavía no saben que amores, pero todavía no saben que amores, pero ven, pero lo ven, y lo ven, ven.